Del 16 al 18 de mayo ven a la Feria Gran Canaria Accesible, una isla de todos para todos. Deporte, teatro infantil, juegos, talleres, cultura, comercio, jornadas, formación. Gran Canaria Accesible en Infecar, Cabildo de Gran Canaria.